Irmão, o que está acontecendo? Tienes que puxar para teu lado, hacer economías. Si una cosa está fuera das suas possibilidades, deja esa cosa fora. Você debe cuidar a sua carteira. Não debe cair na cilada de cola vallina. Si ellas tienen ballina, você debe ter cabeza. Então, quando começam as manipulações, fica fora dessas negociações. Você tem maus para fazer suas coisas. Você é bom na preparação das comidas. Você pode limpar suas coisas. Você pode fazer uma boa manutenção do seu ambiente. As outras pessoas podem estragar o plano. Bom, chau! ¡Sempre lembra que você tiene un um jeito complejo de falar y e las personas no entienden! ¡Então, debe falar con lentidão! ¡Está certo! ¡Por favor, aceite esa recomendación! ¡Ela es cheia de amor! ¡Obrigado! Pesa desculpas cuando existan falhas. Pesa las cosas, por favor. Y cuando alguien faça una cosa para le agradar, tiene que ser ¡obrigado! Las personas precisam ser parabenizadas en todo momento para que ellas estén melhor, estén felices con mucha alegría. Você debe elogiar a las personas pela la actitud positiva que ellas tem y e pelo lindo sojizo que ellas tem. Você debe decir siempre, Dios le abençoe. Ao finalizar la interacción, puede decir, orarei por você, continuarei orando por você." Escuta una cosa, vosé. Você... Puede ficar tranquilo. No falar mucho. So viva feliz. Y e punto. Ahora va la traducción en un minuto 16 segundos. Es así. Primero siempre debes decir Dios le bendiga. Después tienes que decir hola, ¿cómo está? Ese es un saludo general. Luego debes decir por favor, para pedir las cosas. Luego, debe decir gracias cuando alguien haga algo para agradarte. Eh, Debes elogiar a las personas diciéndoles: Wow, qué bonita actitud positiva usted tiene. O que digan: Oh, qué linda sonrisa usted tiene. Eso es todo. Bueno, y que no te dejes manipular por esas indias ok, cuando alguien te empiece a manipular, quédate fuera de ese negocio y no lo busques más, ok, eso es todo, tienes que estar tranquilo, calmado en tu vida y ser feliz, no hablar mucho y proceder con calma, eso es todo lo que quiere decir esa cuestión que estamos hablando allí, ok, chao.